Queridos eh, colegas, reciban un fraterno abrazo de parte de la empresa Ancosur en este día especial. Desde nuestra noble labor contribuimos al desarrollo social, económico, agroindustrial, pecuario y de infraestructura de nuestro país. Sigamos uniendo esfuerzos para hacer de nuestro Perú un país que se desarrolle de manera sostenible, que genere proyectos con inclusión, que respeten el ambiente para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. ¡Feliz día!